¿Tenían una relación suya? No, eso, no, porque somos vecinos. Ella vive enfrente de mi casa, tenemos que hablar. Pero según el padre dice, Los, lo suyo, la llamada es que ustedes tienen relaciones. ¿Eso es ah, cierto? ¿O es mentira? No, mentira, eso es falso. Eso y entonces, nosotros... te te sí, que yo, yo le mandé una foto a ella, que ella, ella está, entró a mi casa un día ella por no la mañana. Sí. Y entonces. Ella entró a mi casa un día por la mañana y, y estábamos. O sea, yo estaba sin el,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 Claro, soy inocente, porque yo no, no he tenido nada con ella. Teníamos una relación solo? Sobre... No, no, porque somos vecinos. Ella vive enfrente de mi casa, tenemos que hablar. Pero según el padre, dice no. que la llamaba y que ustedes tienen relaciones. ¿Eso es cierto? ¿O es mentira? No, mentira, eso es falso. Eso es ¿Y entonces nosotros? ¿por qué está funcionando, yo, yo le mandé una foto a ella, que a tu casa, sí. ¿Y ella entró a mi casa, un día por la mañana. entró a tu casa, Sí. ¿Y entonces? entró a mi casa un día por la mañana y estaba, yo, o sea, yo estaba sin, nada con más con ropa, de un, un pantalón corto, porque por la mañana, entonces, ella entró, yo estaba ahí, nos tiramos un par de fotos, ella, ella tiró un par de fotos con mi teléfono y me dijo que se la mandara.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 pero según el padre dice no. que la llamada y que tenía inflamaciones eso es ah. cierto o es mentira mentira eso es falso es y que entonces nosotros... es que sí. Porque, yo, yo le mandé una foto a ella que ella, ella entró a mi casa un día sí y entonces y entró a mi casa un día por la mañana y, y estaba yo, o sea yo estaba sin en, con nada más con ropa de un, un pantalón corto